Hola mis amigas, vamos a confeccionar este hermoso vestidito para niñas Aquí se muestra el patrón de la falda, los vuelos, la pechera Toma una hoja de papel y coloca las medidas y te quedará igualito Ya previamente cortada en la tela, como pueden observar, nos queda igual que el patrón Dejamos 3 centímetros para el doblez de los botones Esta es la sisa Hacemos un partimiento donde va el vuelo. La parte delantera y la parte trasera. La parte delantera más baja. Aquí en esta parte va el vuelo. De esta manera. El vuelo mide 55 por 8 centímetros. y la falda 50 x 25, ya está previamente cortada aquí están los dos vuelos, vamos a pasar costura y así nos quedará, los arruche listo, los arruche, con verlo en la orilla y vamos arruchando de esta manera, jalando el hilo del tamaño de la pechera de la parte delantera pero primero vamos a coser esta parte pasar costura y luego en esta parte esto es la parte delantera y la parte trasera vamos a coser los hombros Listo, ya pasamos costura a los hombros, ahora vamos a pegar esta parte donde va el vuelo. Antes de cerrar en esta parte vamos a colocar el vuelo de esta manera y pasamos costura. Así nos queda costurillo verlo, muy lindo, muy hermoso, como se aprecia una manguita con el vuelo. Ahora este es el forro. una pechera pasamos costura en esta parte de los hombros y aquí listo, pasamos costura con hilo y aguja para poder fijar y luego pasar costura para que no se nos mueva listo, ya pasamos costura por todo alrededor ahora vamos a hacer pequeños cortes para que a la hora de voltear sea más fácil, volteamos con mucha paciencia, poco a poco para que no se rompa la tela, la costura sacamos las puntas y listo, ya volteamos la parte delantera y la parte trasera de la pechera del vestidito ya está completamente listo, casi listo, falta solo coser en esta parte y la falda, así nos queda cuando pasamos costura. Ahora vamos a colocar la falda, así nos queda de hermoso. Muy fácil confeccionar esta hermosa pechela con vuelo En esta parte vamos a colocar los botones. Esta es la falda, ya le pasamos a verlo por todo alrededor Y en esta parte dejamos una abertura Pasamos costura recta para ir arruchando Listo, vamos arruchando el tamaño que deseamos Y la vamos a colocar de esta manera, fíjense bien Hacemos un doblez hacia atrás Esta costura con esta costura de los laterales Hasta llegar hasta hacia el otro extremo Y así nos queda este precioso vestido Ya le pasamos costura, o verlo Nos queda así, en esta parte vamos a colocar los botones Muy hermoso este vestido Espero que ustedes también lo puedan confeccionar Fácil de realizar y así nos queda Y en esta parte vamos a hacer un rueda Nos vemos en los próximos videos Coméntanos si les gustó